para ser juez mío pero no, no, no, no, pera, pera, pera, pera. tú no eres nadie para ser juez mío y te voy a decir una cosa los seres humanos nos equivocamos y sabes qué hice yo yo me equivoqué y si fuera político yo hubiera dicho a ti y a cualquiera no te metas en mi vida privada porque es mi vida privada y te vale madres pero sabes qué fue lo que hice di una explicación que espero, si no la viste, búscala en internet y si no, no te la voy a decir a ti enfrente, porque sabes con quién tuve que hablar para redimir todos mis errores, con mi vieja y tú estás muy lejos de quererla sí, discúlpame, la pero la pregunta es ¿cómo le vas a ser fiel a la nación? No sea, el pendejo y... ¿qué onda no el perrito? Así, así está el perrito no, no, el pérate, ya sé no, espérate es una no, cosa ya ya una... no, yo también bueno, nada te voy a decir una ya, cosa, no tiene nada que ver lo que me estás diciendo, nada, nada que ver lo que me estás diciendo, y te voy a decir una cosa, una cosa es tu vida privada y otra cosa es la nación, Bueno, yo, yo a ]ador. la nación a nivel profesional nunca le he fallado y le fallaré, y sabes a quién tampoco le he fallado, a mi vieja chamaco, ¿Eh? bueno, y claro. te voy a decir una cosa, si hubiera habido un error grave, que no me hubiera hecho el sistema, yo ya no tendría familia. ¿Y sabes de dónde vengo? De mi casa. ¿Y sabes de quién me despedí? De esa señora de la que hablas. Espero que tengas el suficiente respeto para saber lo que es mi familia y lo que es un foro público. A veces...